Ya llevo tres días con estas pesadillas. Tres días. Tres noches. Ya ni siquiera quiero quedarme dormida. ahí hasta contaminación sonora en esta casa. Ay, Carlos. Ya pareces un payaso dicotómico. Tienes que hablar contigo, mi Eso no te va a hacer más años. Y deja esa cara de puca enamorada que lo que viene no es exactamente inverso. Y como ya te entiendo mejor, ya podemos ser amigos. Amigos. Amigos. En definitivo, la perdí. Creo que esto debe ser amigos. Porque ya tiene alguien más Santi está raro Está raro Pero yo me imagino que Los amigues también tienen derecho a estar en sus días Por lo pronto yo me estoy concentrando En limar las perezas con Carlos Él puede no haber sido un buen novio De hecho era un pésimo novio Puede que a mí igual no me No me falte perro que me ladre pero uno no sabe y en el futuro, de pronto en un futuro muy lejano, pues, no sé, uno no sabe qué pueda pasar. Bueno, sobreviviré. Yo soy una persona valiente, una pelota, tratando de mostrarle a Juliana que he cambiado por ella. Ay, ella feliz, saliendo por allá con ese tal Santiago, una florecita de campo de yoga. Ah, momentos como ese, es que no se da cuenta que el ensuciarme mis manos, mi cuerpo, mi apartamento, tenía ningún sentido. Es donde uno ve que la fobia mía tiene ningún problema. ¿Qué problema hay con ser impecable? Ah? Por lo pronto, Santi me invitó a una fiesta con mucha gente, de esas en las que uno tiene que estar riendo todo el tiempo, incluso de los chistes malos, y pues voy a invitar a Carlos. Yo creo que a él le hace falta un poco de socialización, que no esté mediada por un computador. Y pues, regalarle un perrito no sería buena idea. Ay, deberías lavarte las manos. Carlos. Carlos. Carlos. Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ahí. Okay. Tengo una super idea para que veas lo mucho que me importa, que fluya nuestra amistad. Ay, ah, eso. Voy a hacer que Ana sea también mi amiga. ¿Cómo así esperes? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Voy a hacer el juguete de todo el mundo, sí. ¿o qué? No te Olvídate entiendo. que irá a hacer esta vieja se va a fumar un porro, va a hacer un exorcismo. Estás bien. No puede ser. No te has drogado, estás bien. Super bien, Ana está aquí, dime dónde. Ella siempre está conmigo. Pero no sé para qué la necesitas. Ay, pero no importa, yo tengo todo bajo Hola Ana, ¿cómo estás? Soy Ay, No, tengo susto, ahora con quién está hablando. Sí, pues le voy a, le voy a poner nombre a lo que sea que le está hablando, pues. Un poquito. Ayúdale, está haciendo su mayor esfuerzo. Ajá. No, Ay, ayúdale. Claro, tú eres sí, muy sí, lejano. Yo vital, sé que la quieres sí, mucho, pero el ella tiene que entender que no yo, sé, yo soy es, parte tú de tu gente. No, es mi fobia. Soy... Es por la tarde. Sí, pero solamente no, tú pero no me creo puedes que ella ver. Y pues nadie nos conocía ya. Pero Proba algo, ayúdale. Que ¿Acaso soy no, un no, espíritu no, sobrenatural para no, hacer una señal. No, Ojalá no, pudiera. Ya le hubiera cogido el pelo hace rato. No nos interrumpas. así Estamos hablando de cuando no. estamos, sí, estamos con la hora. ¿sí? Y entonces, sí, pues no, el tiene una cortita súper linda, como un cordoncito. Sí, mi, mi color. Pues me que quieres, del tiempo, ya, por favor, Ay, ojalá pudiera mover las cosas para que recapacitara y se diera cuenta que yo estoy a sí, este bueno, lado. Si todo el tiempo, pues me que no tienes que mucho por él, pero... Hombre, Sí, fue raro. Fue raro hablar con el amigo imaginario de otra persona, que además es la amiga imaginaria de tu exnovio con la que te está reemplazando. Podría posar que Juli estaba, no sé, trugada, se veía que en realidad te veía. Es que te puede multiplicar sentí que me estaba comunicando de verdad con ella y me estaba incluso compenetrando mejor con Carlos que estaba conociendo partes de él que yo no conocía además yo creo que le caí pues sentí la energía la sentí sí sentí la buena onda creo que le caí muy bien a Ana es que yo soy un amor viste últimamente estás muy tierno conmigo estoy empezando a sentir que me quieres podríamos ir a esa fiesta juntos pues te puedo ayudar a enfrentar el mundo real Babas Mejor Mejor ve y te cambias Sí, me voy a cambiar Ay, Me tengo que arreglar Para la fiesta Vestido, vestido Bueno, qué pena, qué pena la atención. Ey, apágame esa música, por favor, luna. Yo quiero aprovechar este momento para... Tengo novio otra vez. ¿Sí? Pero a falta de perro, pues... Un novio está bien. Les voy a contar. Muy loco, estoy rompiendo mi récord de locos este año. Estábamos en la fiesta y cayó todo el mundo y cayó la música y me pidió el cuadro delante de todo el mundo y se arrodilló. Qué cursi. Ta, cursi. Pero lindo. Ahí estoy cursi, no me mires. Santiago llegó tarde a la repartición de puntualidad Y yo llegué tarde a la repartición de paciencia 45 minutos tarde uh -huh. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar ¿Qué es eso? eso es Carlos <risa> ¿Qué está haciendo? <risa> ya tiene hijos imaginarios <risa> <risa> bueno, al menos pasa bueno y no tiene que esperar a nadie. <risa>